ve pues, ¿eh? como que anda, eso se lo, ahí, está ahí, ahí. Está ahí, se lo quito yo para galletas, eso se lo quito yo. Señores, personas desplazadas por una tormenta Fred, por la tormenta Fred, sobrepasan 4 mil y se mantienen alerta en 22 provincias. Yo lo que digo, eh, mira que aquí se pronostica, <ríe> en la zona noroeste del país que somos nosotros, ¿verdad?, Lluvias y deslizamiento de tierra. Gracias a Dios no pasó nada. No, aquí, pero aquí no cayó una gota de agua. nada. No cayó ¿Te digo agua. Que tengo Yo estaba agua. Pero no, no, todo cayó. el mundo, porque se pronosticó eso. ¿Eh? En los campos, el Centro de Operaciones de Emergencia informó que el número de personas evacuadas por los, afectos del, por los efectos de la tormenta Fred Eva elevó a 4.025. Mientras que en 47 comunidades se mantienen sin conexión terrestre de las personas movilizadas sus viviendas, solo 62 están en albergues, en San Cristóbal y el Distrito Nacional. Vamos, eh, a escuchar, vamos, a vamos a escuchar. Y solamente queda en amarilla Duarte, Monteplata, San Yaramírez, Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Asua, San José de Ojoa. Verde. Independencia, Elías Piña, Dajabón, Paternales, El Ceibo, Monseñor Nobel, Barahona, San Juan, María Trinidad Sánchez, La Alta Gracia, La Romana, Atomayor, Peravia y La Vega. Ahí está, y posiblemente, cuando es amable? De domingo al lunes. De domingo al lunes entra un ciclón, supuestamente. Eh, Del domingo al lunes Esperemos en Dios que no venga nada. Señores, un cordial saludo a nuestro amigo y hermano, el regidor Antonio Acevedo, eh, que Saludos. siempre está activo. Tuve que mentirle hoy para que él pudiera ver este personaje en televisión. Eh. Tuve que <risa> amarrar un embuste para que él pusiera ganar. Eh, son difíciles. Son difíciles. <risa> difícil. Un abrazo, muy querido. Me hace cojo unos piques. Eh, eh, nuestro regidor Anthony, saluda Anthony, por favor. Saludo Anthony, gracias por vernos. Llévate por ti. Hay una ah, llamada. Una llamadita. Eh. Hola. Hello, están por ti, Anthony? Hello. Señor, no es que usted puede ponerte una oración Y nosotros le damos la prédica ¿Eh? <risa> La gente puede llamarnos no, 27, 25, 35, 35. Un saludo también a la JLA Ese equipo que está siempre trabajando eh, eh, Del PRM, la juventud Un saludo, un abrazo a todos los integrantes Son muchos, pero el más odiado Es Obe, es mentira obelito, <risa> obelito, obelito. obelito Obelito ¿Tú no conoces a Obelito? No conoces a Obelito? Ay, que no conoce, obelito. Obelito. Tú lo conoces. ¿Tama? Enfócame ya, ya aquí, flaco. Ovelito un, un un saludo. Un call ya Espérate. Ya. ¿Y cómo es? <risa> Salúdame a Ovel. Saludo Ovel. Ovelito, Ovelito sí, vecino mío de allá de los Rieles. Un saludo Ovelito. Un saludo Ovelito. No tan rápido. Pero un saludo no a Ovelito. Ah, ah, sí. Es. A ese joven emprendedor. Un saludo a Ovelito, ese joven emprendedor que ha hecho muchas cosas por la comunidad de los Rieles. Lo conocemos por eso. Porque es un muchacho ¡Bien! Que ha estado pero, siempre. muchachos. ahí, por pues, allá, del bloque mío? Claro, es del bloque. Rock. <risa> fiesta, fiesta. Eh. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. emociona <risa> es por es este emoción. que le dan con los celulares de Le le rompen teléfono ahí sí. de todo. Señores, <risa> esperemos en Dios que no llegue ningún ciclón ya como porque hay, usted sabe que cuando usted tiene una tierrita, tiene un solar, o tiene una vivienda y se le complica por el agua. Porque cuando aquí cae 10 minutos de agua. Y eso así, esto, esto, esto, esto no es de gobierno, esto ha sido toda la vida. Diez minutos de agua y tuve vaca bollando, to toro Sí, ¿Eh? los cines volando. Una vez, una vez aterrizó una, una hoja de cinc nuevecita al frente de mi casa. La metí yo por un callejón, parece que un vecino me vio. Y, y, y cuando tuvo la oportunidad que yo no estaba ahí, se metió el callejón y se robó la hoja sin a atención. Yo que la tenía día para darle a 500 pesos. ¿sabes? No, ah, es una nuevecita. La ladrón no, no que le robé. roba al ladrón. No, yo me la robé. Ah, ah, la, robé. Ah, la hoja llegó, a mi, llegó al frente de mi casa volando porque había una en esos días había un ciclón. ¿tú ¿tú? Un ciclón ladrón que le roba al ladrón. Yo no me la robé. Carma, se la robó el clima. Mi, mire, mire, la mire, a mire, a las imágenes, mire las imágenes. Oye, se la robó el clima. ¿eh? Me roban, yo que le iba a dar quinientos pesos cuando voy a la Seguro necesitaba la Recin. Ahí, ahí está, eso es la, en la zona de la capital. El Distrito Nacional. Para allá se para allá llovió mucho. No, lo que pasa es que ellos no esperaban eso, porque lo, imagínate tú. Y, <risa> y mi, mi, mire cómo te da la, la ciudad Santo Domingo. El gran Santo Domingo. El gran Santo Domingo. mire qué situación la persona que salió de su trabajo, porque hay jefes que no le dan el break para que puedan. Ay, Dios mío. Eh, nosotros ahí en esa pasola. ¡Wa, wa, wa, wa, wa. <risa> ya tú sabes. Eh, con, la, con la señora atrás. ¡Wa, wa, wa. <risa> viejo, ve haciendo diligencia. Que, que yo vine hoy aquí. <risa> no, en pijama. No, vine en pijama, ya sabes veces, veces quedado. No esperemos en Dios que no pase ninguna tormenta, ninguna depresión tropical. A veces el agua es necesario, pero limitada. Papá Dios, mandando un chinda más para, un que, chis, para ah, que el día se mantenga frío. No para, que no para ocurra ningún tipo de tragedia en esos lugares. Sí, sí. sí lo importante es que no, ocur, no ocurran tragedias, porque es, es muy lamentable cuando se pierden, tú ¿sabes? Vida y, y, y vivienda y ese tipo de cosas. Es así, es así. Pues nada, eh, los tenis míos están secos, gracias a Dios, <risa> cuando cae agua... Hay que ahí. lavar y de hoy a mañana eh, eh, hay que ver si hace sol, hay que lavar porque si va a estar pre lloviendo... Ah, okay. no. no han llegado para allá todavía. Ella, ni, pero ni ella misma lava. Claro que ella se lava mejor, tú todavía mi mi casa o se tira la lavo, lavo. ¿Tú <risa> sabes lavar? Claro. Y Además, hay idea que tú me tiras de que tú estás haciendo yo haciendo oficios. Ah, sí, ¿verdad? Uh -huh. Y cocinar, tú cocinas. Ella sabe hacer todo eso. Sí, ella sabe hacer todo eso. Pues tú dijiste que no sabía lavar. No, pero fue una puya para ver si ella la cogía, ah, a ver si, vez, si se la Sí, y... pa de suertecito. <risa> <risa> tú le lleves la ropa negra, la blanca. <risa> la ropa más delicada. y no, eh, hasta llama, Olivia? <risa> Cuando se cae. <risa> y, y, ¿Y qué es lo que tú estás preguntando tú? ¿Eh? Ah, Esos son los flores de botella. Pero cómo, cómo, ¿cómo, hay... ¿cómo anda los jefes? Pero cómo pero anda, pero andan los jefes? Uy, piao. Uy, ese ta, ese si no se arregla una cosita, ahorita va.